La Dirección Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores sostuvo este miércoles un encuentro con la Directora Regional de Educación, Mariel Santos, a quien le plantearon los problemas que presenta el sector educativo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, la ADP en su Comité Ejecutivo Municipal ha venido ha atendido a una solicitud de la Directora Regional de Educación,